Y hablando de buenas noticias, también hay una muy buena noticia para darles a usted que tiene que ver con el rublo. Para eso está el Ministro de Obras Públicas, Fabián Soria, que vamos a agradecer la comunicación con nosotros en el eb 7 Fabián, buen día, gracias por atendernos, Ministro. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, llegó el día. Llegó el día tan esperado, día. tan deseado, tan reclamado. Llegó el día y con lluvia encima, oh, <risa> Dios. diluvia, pero bueno, esta es la contracara, ¿no? Segunda eh, de Cali, otra de Arena, si bien es cierto, eh, eh, pregunté tempranísimo, ah, porque sabía que la prensa iba a estar este, dando esta noticia, y bueno, está viendo si se podía habilitar o no, en función de las fuertes tormenta de anoche, mm -hmm. eh, así que tuve contacto con la DPB, me dice, si bien es cierto, los empleados no llegaron, bueno, muy temprano pero todo indica que no tiene que, no, no debería haber ningún motivo para que no se habilite, estaban con los detalles de la mañana, que no está lloviendo, eh, y sí, también la aclaración que se habilita no es una inauguración, porque no está terminado, no se hizo la falta, se hizo una capa ahora uh -huh. eh, preliminar, porque hay que esperar que se seque bien, no acompañó el tiempo en esta última semana y media, que llovió, es una curva donde no entra el sol, eh, se tarda mucho más de lo normal en secarse, y tiene que estar completamente seco para que el, la capa asfáltica este, eh, dure, digamos, y perdure en el tiempo, si no, dentro eh, un poco me da lo que me explicaban el equipo técnico y, y al corto plazo se desarma la, la capa asfáltica. Así que, si bien es cierta inseguridad, por eso hoy estamos eh, en condiciones, a pesar de la lluvia, de habilitarlo a las 14 horas, eh, pero no, no se va a cortar también, esto para el conocimiento general, uh -huh. ya no se va a cortar más, a lo sumo, cuando esté bien seco y se haga la capa asfáltica, que además es de un día, la, va a ser una media calzada y otro día la otra media calzada, y, y, y circulando con precaución cuando se esté asfaltando. Pero esos son detalles quizás menores, pero lo importante es que ya eh, va a estar habilitado, es un puente seguro y el tramo es seguro. ¿no? Uh -huh. Ministro, con, con varias dificultades se encontraron cuando empezaron con, con la construcción. Sí, por la dificultad propia de la montaña uh -huh. y, este, y una curva para el, el trazado de las maquinarias inclusive para el, el premoldeado, digamos de, del asentamiento de la base del de puente, también con eh, el tipo de, eh, de suelo que hubo que recalcular este, la estructura del puente eso le mandó 20 días el, el, el, el recálculo bueno, son situaciones de obra que estaban previstas en los pliegos y bueno, que, que, que lamentablemente demoró un poco más de lo que estaba previsto, pero con la tranquilidad de que eh, si es una obra para para garantizar la seguridad de, de todos los tucumanos, turistas, todo lo que transita por esa ruta, el puente eh, anterior, eh, el histórico duro, estaba en una situación este, comprometida, es un tema de seguridad. Ya era, era muy peligroso. Acá estamos hablando de algo que va a quedar para siempre, o por lo menos eh, también sí. lo que la montaña vaya permitiendo, porque tiene un pequeño desplazamiento cada tanto, ¿no? Sí, sí, toda la trama de la montaña, como uh -huh. todas las rutas de montaña, tienen desplazamiento. Este, y, pero bueno, esto eh, se entiende, se hizo un trabajo a, para un puente que va a durar muchísimo, muchísimo años. Qué bueno, qué bueno, qué alegría. Y bueno, y estas lluvias también que no permiten eh, a veces inaugurar un puente o, o avanzar con obras, también empiezan a mostrar otra realidad en la provincia, la cantidad de agua que cae en muy poco tiempo y cómo hay que pensar de nuevo en los desagües, ¿no? Así es, tal cual, bueno, estuvimos esta ano noche controlando, estuvimos hasta cerca de la una de la mañana viendo, eh, recorriendo los puentes, Canal Sur, Canal Norte, no hubo desborde, el, el, el digamos... La planificación de limpieza que se hizo lo mismo permitió que te pudiera fluir este, eh, a una velocidad importante donde se descargó rápidamente y no, no hubo desbordes, así que también eh, por ese lado estamos tranquilos, uh -huh. que no, no hubo mayor dificultad y por otro lado también eh, esta alegría de, de, de, de, del agua digamos que hace falta no tan solo por para el campo y la producción, sino también para que siga cargando el dique y podamos llegar ya a los valores normales que está previsto, con la lluvia prevista perdón, uh -huh. este, entre este mes y el mes próximo no va a haber ninguna dificultad para la provisión de agua que fue el motivo por el cual hemos uh -huh. llevado adelante o eh, fue una decisión en este momento del contador Ovaldo Jaldo que estaba a cargo del ejecutivo de hacerse cargo la provincia de la de, de la obra este, de, de reparación de la presa de lateral número 3 para garantizar precisamente eh, la provisión de agua para la producción y para el consumo humano. Era preocupante la situación porque hubo mucha bajante también en ese sector. Sí, sí, uh -huh. totalmente, absolutamente registro histórico, igualmente la sequía que estaba está pasando, estaba pasando, esperamos que desde ahora en más se prevé más lluvia todo el mes de mayo, así que estamos con, con esto, ¿no? Con, con la tranquilidad de saber que este, en breve el dique va, va a estar en su capacidad este, normal, anual, para poder este, garantizar la provisión de agua. Qué buena, qué buena noticia, Ministro. Es una, muy sí, buena, totalmente, no, totalmente. es una muy buena noticia esto, a pesar de la sí. lluvia y las dificultades que trae para muchos barrios, la población, digo el tema de, de que cae mucha sí. agua, mucha cantidad de agua, sí, sí. Eh, saber que si, si vamos a llegar a una normalidad con este sector también, tener la inauguración del puente que habilita la ruta también, eh, y se vienen muchas horas porque este va a ser un año también de obras. Sí, sí, es un año de obras. la verdad uh -huh. es que primero aclarar que la obra en Tucumán en ningún caso han sido frenadas están demoradas están, uh -huh. todo lo contrario, se está trabajando hay un esfuerzo por parte de la provincia para que no se detenga ninguna de las obras, se está gestionando también en Buenos Aires para el cobro de los <coughs> de todas las eh, determinaciones de precio que hay y solicitudes de las empresas también con determinación de precio y bueno, es, es la, la, consigna, ¿no? Porque las obras públicas representan esperanzas, representan expectativas, sueños de, de, de mejorar la calidad de cada, de sector donde están las obras ejecutándose, dinamizar las economías regionales, genera mano de obra genuina. Por mucho motivo la provincia está apostando a la obra pública, por eso decido que sean este ministerio, y bueno y que en definitiva en un proceso mediano y largo plazo eh, la provincia esté en, como todos queremos, los humanos que estén ¿no? bien, bien ministro, bueno qué bueno este, este mensaje también para aquellos que por ahí decían la autopista se había atrasado demasiado, también estaban con, con, con algunas preguntas algunos sectores, y si se iba a continuar, cómo iba a tardar bueno, usted aclara que todas las obras siguen continuando en la provincia y que también hay gestiones constantemente con Buenos Aires por el tema de los fondos nacionales tal cual, tal cual, así es, okay. así que seguimos Trabajando en ese sentido. Ministro, le agradecemos la comunicación, esperemos que el sol salga o por lo menos no llueva, que los deje inaugurar y que esta ruta, ya el, el rulo, permita de nuevo circular normalmente, tanto para todos los que habitan esta zona y para, la, para el turismo que tanto lo espera también. ¿eh? Así es, tal cual. Le mandamos muy buenos días. un abrazo, gracias. Igualmente.